Hola, soy Agustín, eh, soy de la escuela número 5 Villa General Sabio. Me llamo Tina Roldán, soy del Instituto Margarita Farrell de Santa Lucía. Me llamo Diana, soy de Río Tala. Eh, hola, me llamo David Vanegam, soy de la escuela número 5 de Villa General Sabio, Partido de Ramallo. Mi nombre es Joaquín Labanchi, eh, soy de Santa Lucía. Soy Paula eh, Oliveto, vicedirectora de la escuela 12 de Río Tala. Venimos con los nenes de sexto año. Bueno, soy Ariel Basi, eh, profesor de ciencias de Soles de Secundaria 5 en Sánchez Partido de Ramallo. Eh, bueno, yo soy Eleonora Taurizano, la inspectora distrital de Educación de San Pedro. Y bueno, vine hasta la vivera tecnológica a acompañar a las escuelas que hoy visitan esta muestra. Eh, y estuvimos viviendo eh, distintos sectores. Por ejemplo, allá tenemos la sección de vivero. Allá tenemos cuidado, de higiene la agricultura, los agroquímicos, la fruticultura eh, me gustó lo de la seguridad y higiene me pareció muy interesante el equipamiento que se utiliza uh -huh. para evitar enfermedades mi favorito también fue lo de, de seguridad y higiene y también me parecieron interesantes los cuidados que se utilizan me llamó la atención porque no cómo se hacía con el ajo, que se hacía que era como un antibiótico para las plantas y que ayudaba. Y tuvimos que decir dónde había menos ajo y dónde había más. Y dónde había más ajo era donde estaba más cuidada la planta y dónde había menos, donde no, no estaba, estaba el a Y después, ¿dónde están los frutos? Los granos. Todos los años venimos porque nuestra escuela está en una zona rural y los familiares de nuestros alumnos, trabajan todos en el campo, la mayoría, por lo tanto para nosotros es una experiencia más que agradable y, y la verdad que nos deja mucho muchas enseñanzas. Eh, la experiencia de este año particularmente fue muy agradable, eh, muy didáctico, se usaron términos que los chicos todos eh, pudieron, eh, era de un vocabulario que ellos conocían, así que la verdad que la experiencia fue, como todos los años, muy, muy, muy linda. Lo que más me gusta es hacer plantas, y me gusta hacer plantas de todas las clases, y me gusta ver todas las la atenciones, cómo se hacen las cosas, y me gusta hacerlas, también aprender a hacerlas. Lo más que nada, lo invernadero, tan genial. Las plantas nos explicaron que... No usan tierra para usar más nada que agua. A mí lo que más me gustó fue a dónde están las plantas en el agua. Las hidroponias, esas me gustaron porque salen muchas así, salen las frutillas bien rojas y bien así granotas Y se veían ricas. Y después me gustó que sea todo renovable, que podés reutilizar todo. Fue una muy linda experiencia y nos dejó muchas enseñanzas venir a la La pasamos muy bien. Aprendí muchísimas cosas y fue una experiencia linda la que vivimos en Olimpo. Gracias. Sí, sí, volvería. sí Vinimos todos los años a la vidriera. La verdad es que cada año, yo le, le decía a mis compañeras que nos ayuda muchísimo porque tenemos los proyectos de huerta. Ajá. Y en cada año se renuevan las técnicas y se renuevan las propuestas. Y nosotros tomamos eso como insumo meteórico para aplicarla después al, al año entrante. Y este año nos gustó mucho el tema de la siembra de las frutillas y los zapallos, así que tal vez el año que viene, en 2018, tengamos frutillas y zapallos y ver qué, qué nos no sucede con la, con la cosecha. Eh, la verdad que quiero agradecer el apoyo del municipio, porque fue el que nos proveyó del transporte para que la mayoría de las escuelas hoy pudieran visitar, ayer y hoy pudieran visitar eh, esta muestra. Eh, nos parece fundamental poder incentivar a las escuelas a conocer eh, todo lo que aquí se muestra la implementación de las nuevas tecnologías en la producción agropecuaria así que bueno haciéndonos, eh, poniendo nuestro granito de arena para que los chicos y los docentes se animen y bueno y por ahí incentivar otro tipo de carreras en el futuro que ellos puedan estudiar ¿no? a partir de lo que pueden ver hoy acá Me gustó la, la, la visita de, de INTA me gustaron todas las clases de de la parte que vimos, que fuimos recorriendo. Me, fue, me gusta ser ingeniera agrónoma. Esto, venir al Insta, como que me dio eh, una idea de estudiar algo para el campo. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, gracias. Muchas gracias por recibirnos, por abrir las puertas para nosotros. Y el año que viene nos volvemos a encontrar. Les digo que vengan ahorita porque acá está muy bueno. Y digo que vengan y se van a divertir un montón.